que yo que es el piso pegajoso. Explica que a las mujeres nos es más difícil despegar desde ahí en el sentido de, de, de poder ir ascendiendo en los, en los diferentes estamentos, ¿no? Pero vinimos con el compromiso irrenunciable de restituir lo que nos han quitado, de trabajar en la inclusión del trabajo a la salud, a la igualdad de oportunidades. No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas. El 8 de marzo no se felicita a mujeres, se lucha. Gracias. Todavía a las mujeres con discapacidad se nos violentan de distintas maneras, sufrimos violencia sexual, física, laboral, psicológica. Todavía las mujeres con discapacidad no podemos decidir sobre nuestros cuerpos capacidades se las esteriliza sin su consentimiento y en eso tenemos mucho para trabajar desde el estado. Pensar en un gran programa de inclusión social y tomar el compromiso mío y de cada una de las personas que trabajan en mi oficina de poder romper con ese mandato hegemónico y poder ampliar nuestra mirada. La educación sexual integral debe equiparar derechos y debe equiparar al acceso a esa información con justamente materiales que sean accesibles en diferentes formas. La doble discriminación en el trabajo también se vive. La OIT dice eh, que eh, la Organización Internacional del Trabajo, que las mujeres dentro del trabajo tenemos que tener igualdad de oportunidades, tenemos que tener el trabajo que sea productivo, que sea deseado y que sea también cuidado quedarnos con el cupo del 4% para los trabajadores sería conformarnos con poco porque esos trabajos tienen que ser sostenibles esos trabajos tienen que ser sanos Me reivindico como cuerpo Política ¿Sí? bueno, no por mi cuerpo diferentizado sino por lo que genera tener un cuerpo que no entra dentro de lo normal ¿sí? Me reivindico desde ahí Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad.